Eh, posición en contra, que los tiene, ¿no? este, que la, los cargos de las pruebas se le corresponden a las partes, ¿no? y acá la autor hace una crítica bien puntual, no eh, con respecto a que si, eh, si no es cierto, el juez interviene en ordenar la, la actuación de las pruebas, que se estaría infringiendo, se ¿no? eh, infringe y, y, y debe ser imparcial el juez ¿no? en este caso, y ya que constituye pues, una clara una violación de los derechos procesales, eso es lo que autor. Pues la posición ecléctica, sostiene que el proceso solo es un medio para resolver los conflictos y conocer los derechos y puede ser eh, promovido por el juez. Esto se debe ejercer, como se ha dicho en la clase, no. Eh, sujeto, sujeto a límites de forma adicional, respetando el debido siempre el proceso. ¿no? La, la prueba de oficio no, no, no contiene, pues, eh, eh, la prueba de oficio no contraviene pues, el marco constitucional y legal. ¿no? cuando no haya suficientes medios de prueba, ¿no? Para que el juez forme su condición este podrá pesar las actuaciones, ¿no? De prueba y de oficio. Esta, y esto es a través pues, de una resolución debidamente motivada, ¿no? También este también acá se lo hablamos, también se puede decir ¿no? que el, la prueba de oficio es, in, es, una, es impugnable, ¿no? Pero esa es una facultad eh, no, no es tan así como podemos pensar porque eh, si bien es cierto, esto quiere decir que se puede, se puede someter a contradicción también, ¿no? y, y, y, es, y, y, y en contrario se se, puede, se podría, tendría que pues, contra la propia Constitución, el artículo 129 y el artículo vemos, pues, que esa impunidad, también el autor lo, lo señala, que sí puede entrar a contradicción, ¿no? Porque si no, si fuese así, seguiría que, que estaríamos en contra de la Constitución, ¿no? Es todo, profesora, con respecto al grupo. Gracias. Yo sé lo más breve posible si me demorado. Gracias. ¿Lo copié, profesora? Sí, muy bien, muy bien. Sí, correcto. Gracias, gracias profesora. lo poniendo, vamos tenemos... va pasando su su grupo por el chat ya del grupo, del WhatsApp. Con todo su grupo completo. Okay, Gracias. Ahí lo pasamos. Ya, a ver quién continúa. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Eh, Campodónico, en nuestro ya, grupo. Ya. Sí. Eh, bueno, según la lectura que, que he logrado este entender y resumir, ¿no? Este nos habla sobre la prueba de oficio en el nuevo proceso laboral peruano, ¿no? Cómo se aplica en nuestra en nuestra nueva ley procesal de trabajo, ¿no? Este también nos habla sobre la prueba que nos dice que es un elemento de convicción cuando lo ubicamos en el ámbito procesal, ¿no? También nos da a entender que es la valoración del juez sobre la fuente de las pruebas que han sido este, apuntas al proceso en que se va a llevar a cabo. Eh, también este, estos medios de prueba, cuando este, llegamos a incorporar el proceso, esta llega a ser un elemento a la cual el juez valora para resolver una controversia entre ambas partes. ¿no? Este, también nos habla sobre, sobre las posiciones <coughs> este, que tiene esta prueba de oficio. ¿no? Como nos dice que, que hay una posición a favor, una posición en contra y una posición eclética. Este, la posición a favor nos nos da a entender que dice que es este que es la herramienta que tiene el Estado para lograr <coughs> para para para llegar a solucionar los, las controversias con la finalidad de, de que haya una paz social en la en la sociedad no en este caso pues debe actuar de manera correcta o de manera imparcial también nos habla sobre una sobre una posición en contra no que nos dice que esta posición está a cargo de las partes que llevan el proceso. quienes son, los que, son los, que, los que presentan estas pruebas en este, en, en este, dicho, en este dicho proceso argumentadas? ¿no? En este caso, el juez cumple el rol de velador. Eh, también también este, hay una tercera posición, que es la posición eclética. Es la, que, es la que en el proceso tiene como fin dar la solución a los conflictos y reconoce los derechos, ¿no? En, esta siempre debe respetarse el debido proceso en la cual, este, en la cual este está en el artículo 139 de nuestra Constitución Política en, en, en el Ciso 3, ¿no? También nos habla sobre la prueba de oficio, cómo está aplicada en la nueva ley procesal. En este caso, en la actualidad los jueces más se rigen por la posición eclética, ¿no? En la cual este, se ejerce y debe ser objetiva en los procesos que se lleven a cabo, como como nos menciona en el artículo 22 de la nueva ley procesal, de la nueva ley procesal de, de trabajo, ¿no? También nos habla sobre la... También nos habla sobre la... por favor? Ya, ok, disculpe también nos habla sobre los límites de las pruebas de oficio ¿no? en, en el proceso laboral. Nos habla sobre dos aspectos, que son constitucionales y legales. ¿no? En, en, en el caso que son constitucionales, nos hablan que está estipulado en nuestra, en nuestra Carta Magna, en el artículo 139, en el artículo 3, que nos habla sobre el derecho al debido proceso, ya que todos debemos y tenemos el alcance de, de llevar un debido proceso y tener un derecho, eh, un derecho este, a la tutela. A la tutela ¿no? Y también este, la parte legal nos habla en el artículo 22 de la nueva ley procesal, en la cual nos dice que también este, las pruebas de oficio tiene límite, ¿no? Es excepcional, es exclusiva, es inimpugnable eh, y no puede ordenarse en casación. También nos habla sobre los límites de prueba de oficio. En este caso, este, están aplicadas a la norma civil, ¿no? A la norma supletoria, <coughs> Que se aplica en la, en la prueba de oficio, en la que tenemos este, la, la actuación a la segunda instancia, la, la, la, la, la invocación de la fuente de prueba, la motivación y, la, y también la, el, el tema de contradicción. Eso sería todo. Muy bien, Campodónico. A ver, ¿quién continúa? Teófilo. Doctora, buenas noches. Disculpe. Eh, eh, le hable Eliana Díaz. Estoy con la manito levantada. Doctora, no hay problema. Después de ella, no, no hay problema. Adelante. No, a, ver, no, a ver, Eliana. Sí, doctora. Muchísimas gracias. Buenas noches, doctora. Bueno, eh, los integrantes del grupo es Violeta Andrea vanto Chávez, Emma Leiva Benito, Marco Paul Uchupe Muñoz y Brian Paul Rodríguez Ochoa y quien habla, Eliana Díaz Calderón. Bueno, nuestro grupo, doctora, eh, justamente para hacerlo breve, nos habla ¿no? sobre el artículo 22 de la nueva ley procesal de trabajo, el cual se desprende que la prueba de oficio tiene los límites siguientes, ¿no? que nos indica es excepcional. Es exclusivo, es impugnable, no puede ordenarse en casación y su omisión no acarrea la nulidad de la sentencia. ¿no? Eh, posteriormente vemos de la prueba de oficio en el proceso laboral, es una institución que no contra, contraviene el derecho al debido proceso, siempre y cuando respete los límites constitucionales. Asimismo, este, nos habla el juez de trabajo, solo podrá ordenar ¿no? Esa, la actuación de pruebas de oficio cuando a su criterio existe la insuficiencia probatoria respecto de fuentes de prueba mencionadas por las partes. ¿no? En ese mismo contexto, consideramos nosotros que la prueba de oficio es pertinente para llevar a cabo un buen análisis eh, del acervo probatorio que lleva, lleve a la verdad del proceso. Eso es con, en cuanto hemos podido analizar, doctora. Gracias. Muy bien, correcto, Eliana. Ahora sí, Teófilo. Ok, doctora, muchas gracias. Voy a compartir. ¿Me, ¿Me dejo escuchar? Sí, Teófilo, se escucha. Ah, perfecto. Doctora, eh, muy buenas noches. Compañeros presentes, reciban la salud de la noche. Eh, en el grupo intera los siguientes. Orcíspe Zucari, David Ramos Suárez, Daniel Guevara, Marroquín, Milagros Yactayo Guamaní, Regina Vargas Penca y mi persona Teofrio Valenciel Abellido. Eh, con respecto a la presentación Hola. Hola, hola, la boya. Chicos, esos micros, oh. apaguen. Caden sus audios, por favor, sus micros. No. Los maridos. Doctora, silencianos a todos, mejor. Ahora sí. Ya. Ahora sí pueden, puedes continuar, Teófilo. Uh. Segunda vez que me pasa, estoy con suerte en las exposiciones. La prueba de oficio en el proceso laboral peruano eh, dice que pues, es ¿no? como elemento de convicción, eh, ubicada también en el ámbito procesal, pues, debe ser entendida como la valoración del juez de las fuentes de prueba que han sido incorporadas al proceso a través de los medios de prueba. Eh, como ya mencionaron los que me han precedido también, eh, la prueba de ejercicio en la nueva ley procesal, nos dice en el artículo 22, que excepcionalmente dice: el juez puede ordenar la, la práctica de alguna prueba adicional, ¿no? En eh, caso dispone lo conveniente para qué, para realizar, este, eh, ¿no? Para poder este, comprobar, para poder acreditar, ¿no? Eh, en ese caso, es el, el juez de eh, lo conveniente para poder este, eh, solicitar ¿no? a la prueba adicional ¿no? eh, suspendiendo la audiencia no mayor, eh, no mayor de 30 días puede ser eh, 8 días 15 días, no hay ¿no? pero no, no debe pasar los 30 días saben ¿no? asimismo eh, los límites de, de la prueba de oficio civil aplicables supletoriamente al proceso, proceso laboral dice eh, la norma adjetiva civil se pueden extraer como límites de aplicación sufritoria a la prueba de oficio laboral. Los siguientes, ¿no? Son cuatro. Eh, solo lo voy a mencionar por tema de tiempo. Una de ellos sí quisiera, eh, ¿no? Eh, quisiera centrarme en una de ellas. El primero es la actuación en segunda instancia, ¿no? Eh, invocación de la fuente de prueba, la contradicción y la motivación suficiente. Eh, quiero tocar eh, la contradicción de repente para poder eh, eh, compartir con los compañeros. Me parece muy interesante la contradicción. Por qué o, o para qué, no? Para qué se, se, se el, el juez, para qué solicita de oficio una prueba. O por qué. Entonces, eh, esta prueba, el eh, solicitado de oficio por el juez, no debe ser puesta a disposición de las partes. ¿Para qué? Para expresar ¿no? lo que lo que a cada, a cada uno corresponde, ¿no? lo conveniente Yo no puedo este, aceptar, eh, eh, si estoy en un juicio, yo no puedo aceptar o no puedo dejar de pasar así por así. ¿No? se tiene que acreditar tengo que refutar de repente yo que sé, pueden este, adulterar un documento ¿no? y si yo tengo conocimiento y sé cuál es el origen de ese documento adulterado tengo que refutar tengo que contradecir tengo que aclarar ¿no? y este para no abundar más eh, quisiera irme a las conclusiones eh, si bien es cierto pues que eh, en la prueba de oficio de la nueva, de la nueva ley procesal del trabajo eh, nos dice que es tuitivo, ¿no? del trabajador o sea que, que proteja al trabajador pero si fuera así como podemos este, apreciar en, en la pantalla pues ya no este... Ya no, ya no, este, implicaría pues que eso eh, sea en la práctica, que el empleador eh, estaría en un juicio en desventaja, ¿no? ¿no? siempre va a haber éxito, no siempre va a ganar el, el, el trabajador, o el empleado, o el empleado, ¿no? En este caso, ¿no? Y otra conclusión, lo que me gustaría agregar después, eh, También, creo que ya mencioné, ¿no? el, juez, el juez de trabajo solo podrá ordenar la actuación de pruebas de oficio cuando cuando a su criterio exista insuficiencia probatoria. ¿no? ¿Respecto a qué? Respecto a las fuentes de prueba mencionadas por las partes. ¿no? Respecto a los medios probatorios que han sido ingresados en digamos, una demanda. ¿no? Solo en ese caso el juez puede ordenar este, la actuación ¿no? de oficio. Doctora, eso ha sido de mi parte. Muchísimas gracias. Doctora, ¿me copió. Muy bien, tiópilo. A ver, eh, continúa Pedro. Doctora, muy buenas noches. Doctora, para compartir. Sí, puedes compartir. Gracias, sí, doctora. Ahorita comparto. Bien, doctora, muy buenas noches, compañeros, buenas noches. Prosiguiendo con el análisis de, de la prueba del oficio del proceso laboral peruano, en esta lectura hemos encontrado como modo de introducción que el estudio de la prueba es de suma importancia para el derecho procesal en general, según Serra, 2009. ¿no? Asimismo, tenemos que el estudio de la prueba abarca diferentes conceptos y di diversas doctrinas, pero todas van a encaminar a un análisis polémico que concierne a la prueba de oficio. Hemos visto, doctora, la ley que regula el estudio de la prueba. ¿no? Tenemos la ley procesal del trabajo, así como el artículo 194 del Código Procesal Civil y el Pleno Casatorio del año 2018, ¿no? que nos dicen estas, que estas últimas normas civiles, civiles en, son aplicables en cuanto a estas normas civiles no no contravengan no, no. un momentito doctora ya. en cuanto a estas últimas normas civiles no resulten contrarias a, a la naturaleza del proceso laboral. Tenemos doctora posiciones frente a las pruebas de oficio tenemos tres. Hemos visto que tenemos la posición a favor, la, fav la posición en contra y la posición ecléctica. La posición a favor considera que el proceso no es una actividad que solo importa las partes ni un fin. En sí mismo nos dice que es un instrumento que tiene el Estado para solucionar la controversia de una manera justa. Al contrario de la posición en contra, que no tiene que los cargos probatorios, corresponden a las partes y no al juez. La posición ecléctica es la que considera que el proceso solo es un medio para solucionar conflictos y reconocer derechos y que, de ser necesario, le corresponde al Estado intervenir para que ello ocurra. En sí, ¿qué viene a ser la posición ecléctica y la que es utilizada mayormente por los jueces? Es la que trata de reunir, reunir los elementos procurando procurando, de acuerdo a, a sus valores, a sus ideas y a sus tendencias, el mismo actuar del juez. ¿no? Entonces, en sí, analizando la prueba de oficio, en nuestro grupo hemos, hemos llegado a la convicción de que la prueba de oficio es de suma importancia para el desarrollo de todo proceso. Asimismo, van a ser de gran utilidad y determinantes para la culminación de los mismos y que deben ser analizadas por los jueces de manera imparcial y justa. Eso es lo que hemos podido hacer nosotros, doctora. Muy bien, correcto, Pedro. A ver, Jesús Zúñiga. Sí, buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Bueno, en cuanto a la prueba de oficio, como lo manifiesta, nos explica serra en el 2009, ¿no? tiene que ser el estudio y el más interesante y fructífero del proceso laboral, ¿no? Y es un proceso muy esencial y muy gratificante, ¿no? Pero en este estudio, la prueba marca varios tópicos, como dice, ¿no? También. Y el más polémico de, de uno de ellos es el referente a la prueba de oficio, ¿no? Es en el proceso laboral. Con estas herramientas... Que es lo que indica que para este trabajo utilizaremos, o sea, basándonos en el artículo 22 de la nueva de la ley 20, 29, perdón, 497, ¿no? De la nueva ley procesal del trabajo, en adelante. Y que a su vez, en el artículo 194 del Código Procesal Civil, este, modificado también con el 3299, ¿no? Que en la aplicación supletoria. De acuerdo a las reglas del décimo pleno casatorio civil, ¿no? De que nos, nos habla. Y esto viene haciendo en octubre del 2018 hacia adelante. Que resulta muchas veces este, contrarias a la naturaleza del proceso laboral, ¿no? De la misma manera, este, se define a la prueba de oficio, como lo dice Campo, ¿no? En el 2003, etimológicamente, la palabra prueba que proviene del latín probaré, probar, saborear, intentar, demostrar, probar no, el sentido de, de la verdad, de algo. Desde el punto de vista también gramatical, la Real Academia Española en el 2001 define el significado de la palabra prueba como la justificación de la verdad, de los hechos no controvertidos en un juicio. Falcón también en el 2012, ¿no?, define a la prueba en términos que se llama? de, de demostración, de ocurrencias, de procesos. Y y Otero, en el 2004, de la misma manera, define a la prueba como una actividad procesal realizada como un auxilio de medios establecidos de la ley, ¿no?, También, este, que se llama, este, podemos mencionar sobre las posiciones frente a la prueba de oficio, ¿no? Son las posiciones que tiene por decir el juez de ordenar la actuación de pruebas y oficio, ¿no? No es un tema pacífico de la doctrina, como él mismo lo, lo menciona, ¿no? Las posiciones serían considerables en el proceso, que no es una actividad que solo importa a las partes, sino con la finalidad de lograr la paz social, ¿no? Por tal motivo, el juez, como director del proceso, debe contar con amplias atribuciones para investigar la verdad. ¿Qué nos dice Gaitán en el 2010 La posición a favor de la prueba es con las palabras siguientes, ¿no? A favor. Está a favor de, de argumentar el tema del uso de la facultad del juez. La prueba de oficio, por decir como materia laboral, también es, que es la facultad probatoria del juez, ¿no? Que se adhiere a la corriente ecléctica. Cuando hablamos de corriente ecléctica, hablamos, ¿cómo se llama? De aquella que viene a hacer que el proceso sea para solucionar con soluciones los conflictos, ¿no? Y reconocer los derechos y deberes de los trabajadores, ¿no? Ahora yo tengo, como se dice, una crítica ante la prueba de oficio que muchas veces el juez lo da de una manera impertinente con el fin tal vez de, de dilatar un poco el proceso y hacerlo un poco más extenso, más Lo cual muchas veces de esa manera perjudica el proceso, no haciéndolo más intenso y perjudica al trabajador que este, en, los, en los plazos establecidos no se pueda concluir con con, con dicho proceso y dar, por decir, una, una sentencia en el momento que a veces uno lo espera. Eso sería nuestra participación, doctora. ¿Me escuchó? Sí, sí te escucho, se te ha escuchado, Jesús. A ver, Paulo. ¿Le voy a llegar, llegar de, en el grupo? Sí, el, por Paula. el grupo del WhatsApp, por favor, ya. Ok, gracias. Doctora, buenas noches. Nosotros somos sí. el grupo 2 y los integrantes son Naymicelli Ramos, Eduardo Uldarico, David Ambrosio, y Miguel Carpio y la que habla, Paula Díaz. Eh, en cuanto a la prueba de oficio en el proceso laboral peruano, hemos llegado a una opinión de que en este ofrecimiento de medios probatorios no debería de ocasionar problemas en las audiencias, ¿no? porque la prueba de oficio se aplica incorrectamente en el proceso laboral y se exige gran cantidad de pruebas para probar al juez que hasta que el juez se convenza ¿no? de, de lo que se está buscando solucionar. Y esto muchas veces toma tiempo, dilata el proceso y lo que ocasiona que las partes tengan que esperar más tiempo, ¿no? Buscando la solución de estos conflictos. Lo que se espera es que debe ser realizada este bien para solucionar esta controversia la prueba de oficio, porque es una herramienta esencial, ¿no? y en el proceso laboral a través de esto se desarrolla a través de los plenos de la Corte Suprema, ¿no? La prueba de juicio se utiliza para, muchas veces, para beneficiar a una de las partes, ¿no? Y teniendo en cuenta que no es la finalidad del proceso, ¿no? Sino la de resolver las controversias. Porque el proceso laboral debe ser tuitivo, o sea, que ampara, protege al al trabajador, ¿no? Eso es nuestra opinión, doctora, gracias. Muy bien, Paula, correcto. A ver, Vicky. Profesora, buenas. Doctora, buenas noches. Vicky va a poner, yo voy a compartir el... Word. Noches, ¿me escucha? Sí, Profesora, sí, sí. ¿me escucha? Sí, Vicky. Doctora, voy a compartir el Word lo que va a tener. Vicky. Como con, ya. Como continuando, está bien. A ver, voy a... a ver. Un momentito, mi compañero va va a este, compartir un resumen. A ver, podrá. Mientras voy avanzando, a ver, eh... a ver. Ya. Tenemos que el estudio de la prueba es el más interesante del proceso del derecho procesal, porque no solo constituye la esencia del proceso, sino que también abarca con mayor o menor influencia todo el ámbito del proceso, ¿no? Y se regula en el artículo 22 de la ley 2949.7, que es la nueva ley procesal del trabajo modificado por la ley 3090, 3029.3. Como definición, tenemos que la prueba de oficio eh, proviene de la palabra latín que significa probar, saborear, intentar. Y eh, eh, conlleva a más uno que nos interesa, que es demostrar algo o demostrar la existencia de una verdad de algo. También, eh, nos, desde un punto gramatical, es la justificación de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio. ¿no? Y debe ser definida siguiendo una concepción tridimensional como fuente, como medio y como elemento de convicción. A la vez, este, esta posibilidad de que el juez tiene para poder ordenar la actuación de prueba de oficio, es una herramienta que tiene el Estado para solucionar las controversias de una manera justa, con la finalidad de lograr la paz social. ¿no? Por tal motivo, como director del proceso, debe contar con amplias atribuciones para investigar la verdad. Pues a la vez, en este sentido, se está aprovechando la capacidad que tiene el juez, tanto en su experiencia y en su conocimiento. Eh, la prueba según la nueva ley, ley procesal del trabajo. En materia laboral, eh, la facultad probatoria que tiene el juez se puede ejercer, pero nos menciona que está sujeta a limitaciones por las cargas probatorias que corresponde a las partes y no al juez, pues su intervención de ordenar la actuación de pruebas infringe su deber de imparcialidad, ¿no?, pero según el artículo 22 eh, que menciona la prueba de oficio excepcionalmente, el juez puede ordenar la práctica de alguna prueba adicional procediendo a suspender la audiencia en la que se actúan las pruebas por un lapso adecuado no mayor a 30 días hábiles y a citar en el mismo acto fecha y hora para su continuación. Esta decisión es inimpugnable, ¿no? Considerando eh, este como se dice este sentido, el juez debe ser cauteloso para ordenar la actuación de prueba de oficio, pues tal decisión implica dilatar la solución del conflicto laboral. Esta suspensión de la audiencia origina que el fallo no pueda dictarse inmediatamente después de concluida dicha diligencia. Al ordenar la actuación de una prueba de oficio, el juez fractura el normal devenir de la audiencia de juzgamiento, por lo cual se puede decir que en realidad la dilata hasta que haya cumplido con su actuación, con la finalidad de que a partir de ese momento se compute el plazo para sentenciar. ¿no? También nos habla la lectura de los límites que tiene la prueba de oficio, que es eh, los límites son excepcionales, exclusiva, es inigualable, no? Como excepcional nos quiere decir que siempre deberá ejercer su función de una manera imparcial, sin buscar favorecer a una de las partes. Eh, como exclusiva, el juez es quien discrecionalmente decide si ordena o no la actuación de una prueba de oficio, pues solo él puede saber si existe insuficiencia probatoria. ¿no? Acá tenemos un punto también importante que no puede nos, nos dice que no puede ordenarse en casación. ¿No? El juez nunca podrá ordenar pruebas de oficio sobre hechos que no han sido alegados por las partes. Eso sería todo, profesora. Muy bien, Vicky. A ver, Mónica, y con Mónica culminamos. Gracias. Buenas noches, profesora. Eh, buenas noches a todos nuestros compañeros. Eh, somos el grupo número 6, conformados por Edson Faustino, Mirta Monroy, Nancy Cruzado, Alejandra Palomino y la que habla Mónica Ramírez. Bueno, el autor del artículo señala en su entender la prueba de oficio que tiene una dimensión tridimensional, es decir, como fuente, como medio y como elemento de convicción. Asimismo indica que no existe uniformidad en cuanto a la posibilidad del juez al ordenar una prueba de oficio. Hay posturas a favor en contra y ecléctica bueno a nuestro parecer la mejor posición es la ecléctica porque considera la participación del estado como interesado en resolver conflictos sin que esta atribución afecte el derecho que corresponde a las partes de promover el proceso eh, lo que en ambos casos debe mm, realizarse dentro del marco constitucional y legal y re respetando el debido proceso es importante señalar en nuestra opinión que la prueba de oficio debe existir y que su incorporación en el artículo 22 de la nueva ley procesal de trabajo es correcta. Sin embargo, esto no debe constituir una liberalidad irrestricta del juez, quien debe emplearla de manera restrictiva a fin de no afectar el derecho de las partes y la celeridad en la conclusión del proceso. Un tema interesante comentar también es lo que señala el autor respecto a la admisión de medios probatorios extemporáneos en la nueva ley procesal de trabajo, la que a su juicio no debe proceder, pues beneficia a una de las partes en perjuicio de la otra. Sin embargo, en el Pleno Jurisdiccional Laboral y Procesal Laboral del 2018, acuerda que el artículo 21 de la nueva ley procesal de trabajo referido a este tema debe ser interpretado de una manera abierta para garantizar los principios de veracidad y justicia a vida, de a, vida, a vida cuenta que el proceso no es un fin en sí mismo, sino un instrumento que sirve a la administración de justicia. Consideramos que, la, que más allá de las posturas interpretativas sobre el tema comentado, debe primar el respeto al principio del debido proceso consagrado en la Constitución política, sin afectar el derecho que corresponde a las partes intervinientes en el proceso laboral respetando sus derechos. Eh, en conclusión, consideramos que el artículo 22 de la nueva ley procesal de trabajo debe ser mejor precisada mediante la acción de una norma aclaratoria que permita determinar de manera inequívoca los límites dentro de los cuales el juez debe ejercer su derecho a solicitar la actuación de pruebas de oficio, de modo, de modo tal que dicha atribución se enmarque dentro de la Constitución y la ley. Muchas gracias. Doctora, Sí, muy bien, Mónica. Gracias, doctora. Doctora, voy a dar mi participación. Por favor, no tengo la opción de alzar la manito. Ya, a ver. A ver, ya. Este, justo y luego igual, ¿y ya? Gracias, doctora. Ya, doctora. Gracias, doctora, por la, la oportunidad que nos brinda. Eh, en el grupo lo integramos mi persona. Y la compañera Flora Equipa. Ahora bien, basado en la lectura que nos ha proporcionado, eh, es un tema bastante importante eh, relacionado a la prueba de oficio. Conforme los compañeros que me han recibido ya lo han definido claramente sobre este punto. Y voy a agregar diciendo de que la prueba de oficio nos dice, bajo la norma leída eh, que es un recurso excepcional que el juez puede ordenar la práctica de esta prueba adicional en un proceso. Asimismo, también nos señala que la prueba se encuentra disponible en la audiencia, se procederá a su actuación inmediata en, la misma, en el mismo acto. Si la prueba se encuentra disponible en la audiencia, se suspende, nos dice la norma, se suspende la audiencia en la que se actúan, por un lapso no mayor de 30 días. También señala que en el mismo acto se deberá fijar fecha y hora de la continuación de las audiencias. En este caso, la decisión del juez debe actuar como prueba de oficio. Perdón, la decisión del juez al actuar con pruebas de oficio nos señala que es, es inimpugnable. Pero tratándose de una facultad excepcional, debe estar adecuadamente fundamentada. Asimismo, nos indica que la actuar de prueba de oficio puede ser ejercida en segunda instancia, pero no puede ser invocada encontrándose en proceso de casación. De cuyo hecho... Si el juez no pudiera realizar o hacer uso de esta prueba de oficio, eh, nos dice que no, no acarrea ningún, no acarrea, no acarrearía la nulidad de la sentencia. Ahora bien, nos habla también de límites. Eh, en lo que respecta, señalamos que de acuerdo al artículo 3, del artículo inciso 3 del artículo 139 de la, Constitución, de la Constitución Política del Perú nos dice que existen tres límites la excepcionalidad en la excepcionalidad nos indica que el, que el juez no está obligado ni impedido de ordenar la actuación de pruebas de oficio pero siempre deberá, deberá ejercer su función de una manera imparcial sin buscar favorecer a una de las partes el elemento exclusivo, el juez es el único que puede ordenar o no la actuación de la prueba de oficio, por ser una facultad del juzgador y no obligación. Esto también señala concordantemente en el artículo 194 del Código Procesal Penal, la cual confiere al juez un poder de carácter excepcional y no es obligación. La impugnación. En este caso nos dice que la aplicación de la prueba de oficio por el juez es inimpugnable. Nos dice también que la prueba de oficio no se puede aplicar en la etapa de casación, sabiendo que la casación es la interpretación, es cuando se da la inaplicación o la in, in, interpretación errónea de normas de derecho objetivo. Ahora también nos habla... Uh, Eh, a ver un momentito. Ya. También nos habla de ciertos elementos, doctora, como es la, eh, la fuente de prueba. En la fuente de prueba, el juez debe citar fuente de la prueba mencionada por las partes procesales. El juez no puede ordenar pruebas de oficio si no han sido invocados por las partes adecuadamente. También existe el punto de la contradicción. Esto indica que la prueba de oficio debe ser puesta a las partes para que consideren conforme a las consideraciones del segundo párrafo del artículo 194 del Código Procesal Civil. Si se puede aplicar la prueba de oficio en la segunda instancia, el artículo 33 de la nueva ley extiende existiendo un acuerdo pleno jurisdiccional en el proceso laboral. En la motivación. El artículo 22 exige que la prueba debe ser motivada, concordante con el artículo 2, para, con el párrafo 2 de la, del artículo 194 del Código Procesal Civil, en vista de que el inciso 5 del artículo 100 de, de la Constitución considera como un principio y derecho de la función jurisdiccional. Eh, ese es el aporte, doctora, de nuestro grupo. Gracias por su atención. bien correcto, Berguali. Sí, doctor, buenas noches, compañeros. Eh, bueno, la prueba de oficio eh, en el proceso laboral, dice, ¿no? Esto se dio con la finalidad de despejar dudas o reemplazar a las partes en la actividad probatoria. Bueno, creo que todos tenemos el concepto amplio sobre la prueba de oficio eh, en el proceso laboral, por lo que yo considero que existe el mal uso de la prueba de oficio en el proceso laboral ya que la aplicación de la prueba de oficio es la oportunidad en que se dispone su actuación como hemos visto de la definición de la prueba de oficio su momento de aplicación está reservado para el final del proceso es decir, cuando luego de haberse actuado todos los medios probatorios hayan hecho que a criterio de, del órgano resultor eh, no fueron acreditados de forma oportuna, en ese momento recién habría que apoyarse en las herramientas que el ordenamiento jurídico pone a disposición para resolver la controversia, no después ni mucho menos antes. Sin embargo, la prueba de oficio no puede ser utilizada como un salvavidas para beneficiar a una de las partes, sino que teniendo en cuenta que la finalidad del proceso es resolver la, la controversia a través de un pronunciamiento justo y solo será, solo será justo si se valora debidamente los medios probatorios y se, y, se, y se emiten un pronunciamiento adecuado y motivado no si es cierto si es muy cierto que la prueba de oficio cumple un rol fundamental para aquellos casos en que luego de haberse agotado la actuación de medios de prueba hayan hecho sobre los cuales quedaron dudas respecto a la acreditación sin embargo no por ello se pueden desnaturalizar las instituciones del derecho procesal eh, ya hay reglas previstas en el ordenamiento jurídico, como las cargas de prueba que emiten a resolver eh, esta desigualdad eh, inicial, ¿no? Pero se debe tener confianza en que es posible mejorar la aplicación de la prueba de oficio en el proceso y un, y un buen punto de partida podría ser a revisar sus orígenes o voltear a mirar lo que se dice en otros cuerpos normativos, así como ya se encuentra fijado en el Código Procesal Civil. Eh, en aplicación su, supletoria eh, a procesos, ¿no? Eh, como concepto diría que hay que tener, eh, al, ya que a los jueces tenemos que... ...de la del juez para poder este, obtener las fuentes de prueba, ¿no? Y ellas van a ser eh, las que van a ser incorporadas en el proceso, en todo el proceso eh, que se esté llevando a cabo. No, y también, ¿cuáles fueron o cuáles son las posiciones que... Que, que se puede tener frente a la prueba de oficio, ¿no? No dice que el, el juez siempre va a poder, o si tiene la facultad de poder ordenar y la actuación de pruebas, ¿ya? Y esto no va a ser un tema pacífico eh, que pueda impactar en la doctrina, ¿no? Ya que el juez siempre, siempre, por su. Por su, por su por, siempre debe ser imparcial, ya con las partes del proceso, antes de pedir alguna prueba, ¿no? O sea, siempre tiene que mantener una posición neutral para ambas partes. Ya, y esto siempre va a estar obligado a, y esto siempre lo va a obligar a que a que pueda encontrar una claridad y poder llegar pues no a una a una verdad del de proceso eh, conllevado no también se habló bastante sobre las pruebas de oficio en la, la NP, NLPT, ya eh, que, no, que en materia laboral pues este es una facultad probatoria del juez que se va a dirigir a la corriente eléctrica no o sea, habla sobre la posición este, ecléctica, considerada el proceso solo en un medio para solucionar conflictos y reconocer los derechos. ¿No? También habla sobre, bueno, en la lectura se habla sobre los límites a la prueba del oficio en el proceso laboral. ¿No? Ello está contemplado en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, ¿No? eh, con algunos límites legales que pueden ser en, este, en el texto del artículo 22 de la en el y el artículo 194 de la, de la CPC, ¿no? Y esto, claro, que fue en su momento también modificado por la ley ¿no? Ellos también hablaban sobre el tema de la, la excepcionalidad, la exclusividad judicial, la inimpugnabilidad, eh, también lo que no se puede ordenar en casación y lo que puede omitirse sin efecto eh, nulificante. No, profesora bueno ese es más o menos es el aporte de, que hemos podido tener con mi grupo y nosotros gracias muy bien Omar este correcto bueno ya eh, Vicky ya participaste no Vicky Martínez, Vicky Martínez, perdón. Vicky, Vicky. Ya participó, doctora, ya. Creo que siguen con la mano levantada. Ustedes tienen que apagar su, su manito cuando yo esté... Ya han participado para que yo no me confunda. Si no, los estoy llamando y peor que no responden. Ya, a ver, ya él... Yo voy a registrar su asistencia, ya no se preocupen por la hora. Eh... Ya nos vemos la próxima semana, ¿ya? Muy bien la participación de todos ustedes el día de hoy. Cuídense bastante, que tengan buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, enviar Gracias, sus Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, hasta luego. Gracias, doctora, buenas noches. Gracias, doctora. Buenas, noches. Buenas, asistencia. buenas noches, doctora. Doctora, ¿me escucha? Sí, la asistencia, ya les indiqué que yo la voy a registrar. Ah, oh, ya, doctora, muchas gracias. Lo que pasa es que ingresé gracias un poco tarde. Sí, Hasta la aplica. próxima, doctora. Bendiciones. Ya, doctora, gracias, buenas noches. Gracias,